Una de las cosas que, que también creo que, que es interesante esto de, de trabajar los contenidos eh, audiovisuales es también pensar, eh, digamos, digamos, hablamos de lo de la cámara, de tener un punto de vista, hablamos de la palabra que sería la etapa del, del guión y la investigación, eh, pero también está la parte de la difusión del material, y, y en eso eh, creo que hoy por hoy, digamos, todo lo que tiene que ver con Internet y las distintas herramientas de, de difusión que hay de, de un contenido, eh, hace que, que salga así como piña, ¿no? digamos, todos se enteren de todo rápidamente. Y, y entonces creo que, que pensar en los propios jóvenes, digamos, no solo de, de imaginarlos con el desafío de generar un contenido a partir de un tema, como puede ser eh, un, una adaptación de una obra literaria o, eh, o un corto, un documental sobre, sobre ciencias naturales, creo que además está la experiencia de, esto que yo decía, de, de tener distintos roles, la experiencia del aprendizaje y al final la experiencia de podérselo contar a todo el mundo y ver si funciona o no funciona, ver qué pasa con sus pares eh, y. y y eso también da pie a pensar eh, a quién llego, cómo llego, eh, cómo llegan los otros a mí, eh, cómo, los, cómo los otros difunden y cómo puedo difundir yo. Digamos, creo que es una herramienta de, de, de mucho poder eh, y que como tal debe ser tr tratada, usada responsablemente, con lo cual también da pie a hablar de las responsabilidades de uno mismo con, como ciudadano,